Tras dos años de la suspensión de la Feria de Puebla a causa de la pandemia de COVID-19, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que este 2022 sí habrá y será una gran feria. Cosas y vamos a hacer la feria en mayo, una gran feria. En la primera videoconferencia de prensa matutina de 2022, el mandatario señaló que se trabajará para que Puebla y su capital se conviertan en un referente en el turismo tanto nacional e internacional, por lo que será importante que vuelva a su feria en mayo. Recordemos que en 2020 la feria fue cancelada por el alza de contagios de COVID-19 luego de que se había reprogramado para noviembre. Para 2021 se suspendió por segundo año consecutivo al no haber condiciones por la tercera ola que en ese entonces apenas se presentaba. La feria será realizada como parte de su plan de reactivación económico-social ante los estragos que dejó el coronavirus en el estado. Asimismo, dijo que el tema de la salud es primordial, por lo que no se descuidarán las medidas pertinentes en este tipo de eventos.